Cuando compré mis herramientas todo en uno para crear marketing digital, lo primero que me solicitaron es mi dominio, y en ese momento no sabía qué era, y tratando de abreviarles este paso, les comento razones para tener tu propio dominio, te ayuda a crear tu marca personal, hoy en día es importante diferenciarse del resto, y más en el mundo de internet, todo el mundo tiene Twitter, Facebook o diferentes redes sociales. Pero intentemos diferenciarnos, tengamos un sitio propio. Lo mío es mío, a diferencia de las redes sociales. Tu dominio te pertenece y puedes hacer que apunte a donde tú quieras, tu perfil de Twitter, Facebook o que contenga tu propio proyecto. Tu web es tuya y si tienes un dominio propio, más tuya será. La imagen cuenta a la hora de mostrarnos a los demás. Cuenta mucho. La primera impresión no da la misma imagen un sitio alojado en un dominio del estilo me lo prestaron.dominiox.com que www.tunombre.com si nos conocen, nos recordarán si no, es posible que también un dominio propio, bien escogido es fácil de recordar si alguien conoce tu nombre, recordarás sin demasiado esfuerzo tu nombre de dominio pero si no nos conocen, será más fácil para ellos recordar tu página web porque te habrás presentado y dicho tu nombre o el de tu empresa, de manera que volver a localizarte, en este caso en el mundo virtual, será más fácil para ellos. Un dominio propio transmite confianza y seriedad a tu imagen personal. Ganas credibilidad, demuestras preocupación y dedicación por tu imagen, y demuestras que lo valoras, eso también lo percibe la gente. Un dominio es barato, un dominio cuesta realmente poco de mantener, económicamente hablando y son un montón las ventajas que ofrece, no tienes excusa, compra tu dominio.